CAPÍTULO nueve. LA HISTORIA DE LA FALSA TORTUGA —No sabes lo contenta que estoy de volverte a ver, amiguita mía —dijo la duquesa, estrechando su brazo afectuosamente, cuando las dos se fueron juntas de paseo. Alicia se alegraba de encontrarla de tan buen humor y pensó que sería la pimienta la causa de su fuerza cuando la encontró en la cocina. —Cuando sea duquesa —se decía Alicia, no muy convencida de su propia esperanza—, no permitiré que haya pimienta en mi cocina. La sopa es muy buena sin pimienta. Probablemente la pimienta tiene la culpa de que la gente se irrite —prosiguió, muy animada por haber hecho este descubrimiento. El vinagre agria el carácter la manzanilla da desabrimiento, y el alfeñique y las golosinas hacen que los niños sean apacibles. Quisiera que todo el mundo lo supiese, porque entonces no le tendrían tanta afición a las cosas, pues hay que saber. Se había olvidado completamente de la duquesa, por lo que se asustó un poco al oírle decir a su lado, —Hay algo que te preocupa, querida, y te olvidas de hablar. No podría decirte en este momento la enseñanza que debe desprenderse de ello, pero no he de tardar en encontrarla. —Puede que esto no tenga moraleja —se aventuró a observar Alicia—. —¡Calla, calla, criatura! —dijo la duquesa—. Todas las cosas tienen su moraleja, si se sabe encontrar. Y así diciendo estrechó más fuertemente el brazo de Alicia. No le gustaba mucho a Alicia ir tan cerca de ella, en primer lugar porque la duquesa era feísima, y en segundo porque tenía la estatura precisa para llegar a apoyar el mentón en su hombro, y era una barbilla la suya verdaderamente molesta. No obstante, como no quería ser brusca, lo soportó lo mejor que pudo. —La partida va ahora algo mejor —dijo por animar un poco la conversación. Así es, afirmó la duquesa. Y la enseñanza que de ello se desprende es... Oh, es que el amor que es armonía es lo que hace girar al mundo. Creo haber oído decir a alguien que los que hacen marchar al mundo son los que se preocupan por lo que les importa. Sí, bien. En el fondo viene a ser lo mismo, dijo la duquesa, apretando la barbilla en el hombro de Alicia, mientras agregaba y la moraleja de esto es la siguiente. Cuida del sentido de las cosas, que la expresión viene por sí sola. —¡Qué aficionada es! —pensó Alicia—, a sacarle a todo la moraleja. —Diría que estás extrañada de que no te pase el brazo por la cintura —dijo la duquesa después de una pausa—. Pero si no lo he hecho, es porque desconozco el temperamento de tu flamenco. ¿Quieres que pruebe? puede darle un fuerte picotazo, respondió Alicia cautamente, sin el menor deseo de hacer tal experimento. Es cierto, concedió la duquesa, los flamencos, como la mostaza, pican, y la enseñanza es el refrán que dice Dios los cría y ellos se juntan, o bien este, aves de igual plumaje hacen buen maridaje. Solo que la mostaza no es un ave observó Alicia. —Ciertamente, así suele ser, pero ¿con qué claridad presentas las cosas? —Creo que la mostaza es un mineral —añadió Alicia. —Por supuesto —recalcó la duquesa, que parecía estar dispuesta a encontrar bien todo lo que Alicia dijera—. —No lejos de aquí hay una gran mina de mostaza de mi propiedad, y la lección de este hecho es que... —Cuanto más tengo yo, menos tendrás tú. —¡Ah, ahora caigo! —exclamó Alicia, que no había prestado atención a las palabras de la duquesa. —La mostaza es un producto vegetal, aunque no lo parezca. —Estoy completamente de acuerdo —dijo la duquesa—, y la moraleja en este caso es la siguiente. Sé lo que quieres parecer, o, para decirlo con mayor claridad, Nunca creas que eres distinta de como aparezcas a los ojos del prójimo, que lo que fueras o hubieras sido no será, ni más ni menos, que lo que fuiste, aunque a ellos les pareciese lo contrario. Creo, observó con mucha cortesía Alicia, que lo comprendería mejor si lo hubiera escrito, porque de la manera que usted me lo dice, me pierdo un poco. Pues eso no es nada comparado con lo que podría decir, puesta a cavilar. —contestó la duquesa en tono muy amable. —Por favor —dijo Alicia—, no se moleste usted en repetirlo de una manera más larga. —¡Cá, no, no hables de molestias! —contestó la duquesa—, te regalo todo lo que hasta ahora he dicho. —¡Qué economía de regalos! —pensó Alicia—, y qué bien que el Día del Santo de Uno no se acostumbre a hacerle regalos como este pero no se atrevió a decirlo en voz alta. —¿Otra vez pensativa? —le preguntó la duquesa, volviendo a hincar su mentón en el hombro de la niña. —Creo que tengo derecho a cavilar —repuso Alicia, que ya empezaba a cansarse. —Eso es —replicó la duquesa—, por lo menos, tanto como los cerdos para volar y las moralé. Pero en este momento, con gran asombro de Alicia, la duquesa enmudeció y le aflojó el brazo temblando con voz apagada al pronunciar su palabra favorita, Moraleja. Alicia levantó los ojos y vio que tenía delante a la reina, cruzada de brazos y frunciendo el ceño con amenazas de tormenta. —¡Qué hermoso día, Majestad! —empezó a decir la duquesa con voz débil y apagada. —¡Te aviso con nobleza! —gritó la reina, dando a la vez un golpe con el pie en el suelo o se prescinde de ti o de tu cabeza, y en este caso la ejecución se hará en menos que se dice. ¡Escoge! La duquesa optó por lo mejor, y fuese al punto. —¡Vamos a continuar la partida! —dijo la reina Alicia, y ésta iba temerosa de desplegar los labios, siguiendo a la reina al campo de Croquet. Los invitados habían aprovechado la ausencia de la reina para tumbarse a descansar a la sombra. Pero en cuanto la vieron, se apresuraron a reanudar el juego, y la reina se limitó a advertir que un segundo de tardanza les costaría la vida. Mientras duraba el juego, la reina no cesaba de reñir, de disputar con unos jugadores o con otros, y de gritar «¡Que le corten la cabeza a este! que le corten la cabeza a aquella!». A todos los que iban siendo sentenciados los vigilaban los soldados para lo cual tenían que dejar de prestar su servicio como arcos del juego. Así es que al cabo de media hora aproximadamente, no quedaba un solo arco para el croquet, y todos los jugadores estaban custodiados como reos de muerte, a excepción del rey, la reina y Alicia. Entonces la reina, sin aliento, dejó el campo y preguntó a Alicia, —¿Has visto la falsa tortuga? —No. —contestó Alicia—, ni tengo idea de cómo sea una falsa tortuga. —Pues es la cosa con que se hace la sopa de imitación de tortuga de mar —aclaró la reina. —Nunca lo he visto ni he oído hablar de ello. —¡Andando, pues! —dijo la reina—, y ella misma te contará su historia. Cuando todos se retiraron, el rey dijo varias veces. —¡Todos estáis perdonados! —¡Mira qué bien! —se dijo Alicia, que estaba sumamente apesadumbrada por las numerosas sentencias de muerte que la reina dictara. Pronto llegaron a un lugar donde había un grifo que dormía profundamente al sol. Si no sabéis lo que es un grifo, vedlo en el grabado. —¡Arriba, perezoso! —dijo la reina. ¡Levántate y acompaña a esta jovencita a visitar a la falsa tortuga para ver si se cumplen varias sentencias de muerte que he dictado! Y se alejó, dejando a Alicia sola con el grifo. No le hacía mucha gracia a Alicia la facha de aquella criatura, pero, en resumidas cuentas, tan segura estaría en su compañía como en la de la furiosa reina. Esta consideración la decidió a esperar. El grifo. Se levantó y se restregó los ojos. Luego se quedó mirando a la reina hasta que se hubo perdido de vista. Por fin dijo culturalmente estas palabras, sin acabar de dirigirse a Alicia. —¡Qué broma más chocante! —¿Cuál es la broma? —preguntó Alicia. —¡Que la reina es muy chocante! —dijo el grifo. —¡Todo es fantasía suya, pues nunca ejecutan a nadie, ¿sabes? Adelante. —¡Vamos! en esta tierra —pensó Alicia mientras le seguía lentamente—, todos dicen, ¡adelante! ¡Nunca, nunca en mi vida me había mandado así todo el mundo! No habían andado mucho cuando vieron a lo lejos a la falsa tortuga, sentada triste y solitaria en un estrecho margen de roca, y cuando se acercaron un poco más a ella, Alicia la oyó suspirar como si se le partiera el corazón la compadeció profundamente. —¿Por qué tiene esa pena? —le preguntó al grifo, y éste le contestó, murmurándole otra vez al oído. —Todo es fantasía suya. En realidad, no le pasa nada, ¿sabes? —¡Adelante! En esto llegaron a donde estaba la falsa tortuga, que les miró con los ojos abiertos y llenos de lágrimas, pero sin decirles nada. —Aquí está esta señorita —dijo el grifo—, que viene para que le cuentes tu historia. —Lo haré —contestó la falsa tortuga, con quejumbrosa y hueca voz—, sentaos y no me interrumpáis hasta el final. Con lo cual se sentaron, y nadie pronunció una palabra durante un buen rato. Alicia pensaba, mal podrá acabar si no comienza pero siguió aguardando con paciencia. —En otro tiempo —dijo por fin la falsa tortuga—, yo era una tortuga de verdad. Estas palabras fueron seguidas de otro largo silencio, sólo interrumpido por el grito del grifo, que era un chirrido así. <risa> y por el constante y cansado sollozar de la falsa tortuga. Alicia estaba ya a punto de levantarse y decir, Muchas gracias, señora, por su interesante relato. Pero no podía dejar de pensar que algo más debía de hacer, y ello le hizo continuar esperando silenciosa. Cuando éramos pequeños, dijo la falsa tortuga, por fin un poco más tranquila, pero dando todavía sollozos de vez en cuando. Íbamos a la Escuela del Mar. La maestra era una vieja tortuga a la que llamábamos Galápago. —¿Por qué la llamaban Galápago? —preguntó Alicia. —¿La llamábamos Galápago? —Porque tenía a gala al enseñarnos mucho —repuso la tortuga, muy enfadada—. —¡La verdad que eres torpe! —Debía darte vergüenza preguntar esas simplezas —añadió el grifo. Y ambos se sentaron mirando a Alicia, en tanto que la pobrecilla deseaba que se la tragase la tierra. Por fin. El grifo hizo a la falsa tortuga esta advertencia. Continúa, amiga, que a este paso nos sorprenderá la noche. Y la tortuga reanudó así el relato. Sí, aunque no lo creas. Íbamos a la escuela del mar. Yo no he dicho lo contrario, protestó Alicia. Sí, lo has dicho. —insistió la falsa tortuga—. —¡Cállate!—agregó, interviniendo el grifo, sin dar tiempo a que Alicia siguiera protestando. Y la tortuga continuó. —Recibíamos una educación modelo. En efecto, íbamos a clase todos los días. —También yo he estado yendo todos los días al colegio, y no es para tener ese orgullo. —¿A un colegio con clases de adorno? —preguntó la Tortuga, un poco intranquila. —Sí —afirmó Alicia—. Aprendíamos francés y música. —¿Y lavado? —volvió a preguntar la Tortuga. —¡Claro que no! —respondió Alicia, indignada. —¡Ah! Pues si no se enseñaban el arte de lavarse y lavar, Vuestro colegio no era precisamente de lo mejor, dijo la Tortuga, recobrando la tranquilidad. Pues en nuestro colegio, al final de la cuenta del mes, ponían francés, música y lavado. extra. Pero eso del lavado no os haría mucha falta si vivíais en el fondo del mar. Yo no podía gastar tanto, —dijo la tortuga suspirando—, yo solo daba las clases ordinarias. —¿Cuáles eran?—preguntó Alicia. —Eran cursos de girar y contorcerse, para empezar, por supuesto —contestó la falsa tortuga—, luego las diferentes ramas de la aritmética. Ambición, distracción, afeamiento, e risión! —Nunca he oído eso de «afeamiento» —se atrevió a decir Alicia—. —¿Qué es? El grifo levantó las dos garras delanteras, lleno de asombro, y exclamó —¡No saber lo que es «afeamiento»… supongo que sabrás lo que es «embellecimiento»! —Sí —dijo Alicia con incertidumbre—, ¿significa hacer…? hacer que una cosa sea más bonita de lo que es. —Bien —continuó el grifo—, entonces, si no comprendes lo que significa afeamiento es que eres tonta de remate. Alicia no se sintió con ánimos de seguir objetando y dirigiéndose a la tortuga, le preguntó. —¿Qué más estudiabais? —Pues también dábamos la asignatura de misterio. Respondió la falsa tortuga, sacudiéndose las aletas como si de ellas se sacara la memoria. Misterio antiguo y moderno, con mareografía. Luego, mascullamiento prosódico. El profesor de esta asignatura era un viejo congrio que acostumbraba ir una vez a la semana. Solía darnos lección de mascullamiento o deletreamiento, alargamiento y extenuamiento en los remolinos. —¿Y cómo es eso? —preguntó Alicia, sin poder ocultar una evidente sorpresa. —Verás, yo misma no te lo puedo enseñar —contestó la falsa tortuga—. Me he vuelto demasiado rígida. —Por su parte, el grifo nunca lo ha aprendido. —No tuve tiempo —dijo el grifo. —Sin embargo, asistí a las clases del maestro clásico, era un cangrejo que ya tenía algunos años. —Yo no tuve ocasión de aprender con él —dijo la falsa tortuga, exhalando un suspiro. —Enseñaba la risa y la amargura, según decían. —En efecto, esa era su especialidad —afirmó el grifo, empezando también a suspirar. Y los dos se cubrieron el rostro con las patas. —¿Y cuántas horas de clase teníais? —se apresuró a preguntar Alicia, deseosa de cambiar de asunto. —¡Diez horas el primer día! —dijo la falsa tortuga nueve, el segundo, y así sucesivamente, una hora menos cada día. —¡Qué plan más curioso! —exclamó Alicia, profundamente admirada. —Es que se trataba de enseñanza gradual —observó el grifo—, que iba siendo un poco menos necesaria cada día. Era esta una idea completamente nueva para Alicia, y no se decidió hacer ninguna observación a propósito de la misma, sin pensarlo antes un buen rato. —Entonces, el día que hiciera once, sería fiesta. —Naturalmente —dijo la falsa tortuga—. —¿Y cómo se las arreglaban el día doce? —¡Basta de lecciones! —dijo el grifo, interrumpiéndoles en tono imperioso. Ahora. Cuéntame algo acerca de los juegos.